Bienvenidos todos y cada uno de ustedes, somos sus amigos Elida Y Rafael Cavazos Así es ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que esta segunda parte les venga a ser de, de bendición y de, de, de su agrado Amén, así es, así es Y seguimos con la siguiente cápsula El tema de hoy es el propósito de las parábolas Y es que es interesante, mira eh, En el mensaje de ayer o en la cápsula de ayer Hablábamos verdad de las parábolas Sí, sí, así ¿Cómo es Cómo Jesús estaba usando las parábolas uh -huh. y, y el propósito ¿Por qué es el propósito de las parábolas? Por lo que dice la escritura Ya ahora en, en, en, el, en el verso 10 el, Mateo ¿verdad? 13 del 10 al 17 Es lo que vamos a estar este, tomando uh -huh. El 10 dice Entonces acercándose los discípulos Le dijeron ¿Por qué les hablas por parábolas? Entonces, aquí en el verso 10 ya, ya nos uh -huh. está diciendo el, el propósito de, de esta, de esta sí, cápsula, ¿verdad? Sí, ¿Por qué? Uh -huh. El propósito, ¿por qué? Porque los, los discípulos también a veces no lo entendían. No lo entendían. ¿Por qué? Porque en su calidad humana, pues les faltaba todavía más conocimiento. Así Pero es. andaban con Jesús y Jesús uh -huh. quería bendecirlos, y Jesús Amén. quería darles eh, toda la enseñanza que fuese necesaria para que ellos continuaran. Con lo que él iba a dejar. Así es. ¿Por qué? Porque obra. él no iba a estar aquí permanente mm. eh, físicamente. Exacto. Así es. Entonces él quiso hacer unos discípulos para que la obra continuara. Continuara. Y que hasta hoy, hasta hoy, Amén. Tiene personas, Dios usándolas. Sí, Amén. Para poder comunicar un mensaje como lo estamos haciendo nosotros en este momento. Así es. ¿Y cuánta gente ha sido usada? ¿Cuántas personas han sido usadas? por el Señor, en todos estos años, mucha desde gente. que Él vino, se fue, y que lo estamos esperando. Amén, así es, mucha gente, así es. Entonces, Entonces el 11 nos dice, Él respondiendo, les dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Bueno, aquí ya está haciendo una separación, uh -huh. ¿verdad? Cuando se tiene el conocimiento y cuando no se tiene el conocimiento. Exacto. Entonces, aquí está diciendo, porque para ustedes, voy a parafrasear uh -huh. Porque para ustedes Ya les he dado a saber los misterios Del reino de los cielos uh -huh. Más ellos no Correcto. Pero como diciéndoles, para, por eso los estoy entrenando uh -huh. Para eso los estoy capacitando Así Para es. que también ustedes sean También de los que van a, a Estar compartiendo uh -huh. y que Así ellos es. también A su vez, también puedan seguir compartiendo Y, y que se vaya de generación En generación, Así más es. hacia adelante Compartiendo entonces, su palabra. Entonces, Pensando un poquito sobre esto uh -huh. Viene a, a mi mente. Sí. Jesús tuvo 12 discípulos. Correcto. Uno de ellos le falló, uh -huh. pero el Señor lo tomó ¿Sí? después. Aunque los discípulos se echaron un volado por ahí, como decimos en México, uh -huh. para elegir una nueva persona para suplir al que había fallado. Así es. Pero no, el Señor tenía ya designado a uno. Y era un bárbaro tremendo en uh -huh. aquellos años que fue el apóstol Pablo. Sí. Sí, sí. Cuando Saulo de Tarso, era Saulo de Tarso antes sí, de ser Pablo, exacto. Eh, era un perseguidor de la iglesia. Un perseguidor de la iglesia. Y aquí podemos ver cómo una persona que no anduvo con Jesús, uh -huh. pero que sí persiguió la iglesia de Jesús. Entonces, así cómo es. el Señor lo usó y fue el que más libros escribió. Tremendamente, tremendamente así. Y es. así se puede, te puede pasar lo mismo exactamente, mi amada, claro o a ti, sí. mi amado, que Dios también te puede usar a ti, tremendamente Así como usó a Pablo. Amén, así es. Entonces, Así es. vamos a continuar. Entonces, el 12 nos dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Entonces, aquí ya se está dando una pequeña explicación. Porque a cualquiera, cualquiera que eh, se le dará y tendrá más, uh -huh. pero el que no tiene, aún lo que tiene se le, se le será, quitada. será quitado. Será quitado. Y no es tanto porque Dios se lo quiera quitar, no es el Señor quien se lo quita, es el enemigo. Así es. El que pone la es. duda, la desconfianza, la inseguridad y todo lo demás. Y el verso 13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Miren. Tremendo. Si esto lo viéramos a nivel humano completamente sí. y, y a nuestros días, uh -huh. nomás observe usted, por favor, así tranquilamente o, observa cómo está nuestra sociedad uh -huh. cómo están nuestros gobernantes y no me refiero del lugar donde tú estás viviendo del mundo del mundo no sí así es del mundo del mundo cómo, cómo anda eh, la cuestión de la de la política cómo anda la cuestión de la maldad cómo está la cuestión del crimen cómo está todo con una evolución tan tremenda ¿Sabes? pero dice aquí el, el verso 13 por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven. Uh -huh. Y oyendo no oyen, no oyen, ni entienden. Entonces imagínate a cuánta gente se puede parecer todo esto, que tienen ojos pero no ven. Uh -huh. Y oyendo no entienden. no entienden. No entienden. Quizás tú tengas familiares que les pasa exactamente lo mismo, o conoces de personajes que les pasa exactamente lo mismo. Uh -huh. Y estamos viviendo unos tiempos, muy complicados y muy difíciles Así es Por lo cual necesitamos cada día más y más del Señor Sí, correcto Vamos al verso 14 14 nos dice De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías Que dijo De oído oiréis y no entenderéis Y viendo veréis y no percibiréis Isaías lo dijo muchos años atrás Muchos años atrás Antes de, de Jesús Sí, sí, sí Cientos de años Entonces uh -huh. ¿Qué, ¿Qué está sucediendo? Nos, nos está pasando lo mismo exactamente ahorita. Sí, sí. Es o sea, exactamente es, lo mismo. La oficina se cumple. Uh -huh. eh, es, eh, voy a, a, a revivir una, una frase de, de un amigo que, que tenemos de, ya de algunos años, pero él eh, al estilo de hablar de acá de Estados Unidos. Dice, pues, eh, es la misma idéntica cosa. Uh -huh. <ríe> sí. Sí, es, sí. Es lo mismo. Este, la, las personas, el día de hoy... Uh -huh. Está pasándonos con Respecto a la profecía De oídos van a oír Pero no, si, no van a entender Tú estás viendo la, la, la, la, El versículo completo Yo te lo estoy parafraseando Dice, de oídos van a oír Pero no van a entender uh -huh. Y van a estar viendo Pero no lo van a poder percibir Exacto Entonces, y si vamos a ver a los medios A lo que hay en Cuando hablo de los medios Estoy hablando del internet Sí Fíjate sí, cuántas es. cosas se dicen y cu cómo responden a veces las personas que no pueden entender, no pueden comprender, porque como dice la escritura, tienen oídos pero no oyen y sí. no entienden y viendo no pueden percibir las faltas y los errores. Así es, y se enojan y, y dicen barbaridades porque no, no. E e exacto, entonces, esto es bien importante mi amado, mi amada que tú, yo y los que se atrevan a ver este tipo de material, podemos entender que Dios sí tiene el amor hacia nuestras vidas Amén, así y es. que Él quiere usar nuestras vidas. Y déjame decírtelo de esa manera, Dios también te quiere usar a ti. Exacto. Dios es, también te quiere, te quiere, usar, quiere a usar a ti. No creas que nada más a los discípulos no, y no, no creas no. que después a los que continuaron, sino hasta hoy, hasta hoy, hoy mismo. Correcto. Y si mañana tú y yo ya no estamos, pero ahí está grabado todavía esto, va a continuar que para esa persona también puede ser que su hoy es hoy. Correcto. Así es. Cuando lo escucha, cuando lo ve. Entonces, mi amado, mi amada, esto es para ti, es para mí y es, es para... para cualquiera que se atreva a creer en el Señor y que haga de Dios su Dios y su palabra santa, que le hagas tu pan de vida. Amén. Así es.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 O sea, se ha hecho duro, se, sí. se, ha, se ha puesto fieso sí, sí, ahí, un, que, que no, no se pedernal mueve. Como un ahí. Uh -huh. Entonces, y dime tú, si, mi amada y mi amado que nos estás viendo y escuchando en este momento, dime si la gente que está a tu alrededor, y yo quiero hablar de los gobernantes, Sí, sí. porque ellos están al mando de un, de un país, ellos son los gobernantes de un país, y entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Se han engrosado. O se sus, han engrosado los, sus corazones sí, No están es. percibiendo No No están viendo la necesidad del pueblo Y si lo vemos desde la perspectiva espiritual Está pasando exactamente lo mismo Lo mismo Lo mismo Así es Y sigue diciendo ahí y, y con los oídos oyen pesadamente uh -huh. y, y han cerrado, cerrado sus ojos, ojos. Sí. Qué tremendo mi amado, mi amada Que en nuestros días todavía esté pasando algo como esto Dice, para que no vean con los ojos y no oigan, no oigan con los, los oídos. Para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Uh -huh. Y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Dice, para que yo los sane, pero que se conviertan. Y cuando dice aquí, y oigan con los oídos y con el corazón entiendan uh -huh. y se conviertan. Sí. Y yo los sane. Aquí podemos ver un punto bien importantísimo. Y quizás es de lo más importante de lo que vamos a estar viendo ahorita en este momento. Así es. La conversión es cambiar de negro a blanco. Correcto. Hay una transformación. Lo negro se va convirtiendo en menos negro, convirtiéndose en un gris, gris oscuro, gris más claro, más claro, hasta que llegue a lo blanco. Sí. La conversión eso es... No se trata de que tengamos una religión, sino una conversión. Esa conversión va a ser por el conocimiento que viene y emana de Dios. Así es, porque si hay, si hay oscuridad, va a haber luz con el Señor. Así es, exacto. Y cerramos con esto. Verso 16. Dice, pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Bueno, yo quiero referirme ahora a ti, que estás allí con tu teléfono, Así con, es. con tu computadora O con lo que tengas en la mano Y que estés tú viendo y oyendo esto Pero bienaventurados tus ojos Que están viendo y que están oyendo uh -huh. Así qué? es Porque dice Porque el 17 es cierto, os digo Que muchos profetas y justos Desearon ver lo que veis Y no lo vieron Y oír lo que oís Y no lo oyeron Y esto se vuelve a hacer una realidad uh -huh. En nuestros días. Así es. Mira qué bendición que tú estés aquí. Qué bendición que tú a estés escuchando. Es. Mm -hmm. Qué bendición. D dilo, Gloria dilo, dilo ahorita. Qué bendición estar ahorita escuchando esto. Qué bendición es qué? estar escuchando esto. Porque vez. fíjate lo que dice bien el 17. Porque de cierto te digo que, que muchos de los profetas y de los justos de aquel entonces. Desearon. Ver, desearon, sí. Ver, ver lo que veis. Y, y oír. Lo que tú estás oyendo ahorita uh -huh. Entonces imagínate, es una bendición, de verdad Amén, así Les es Les compartimos esto Amén En el nombre poderoso de Cristo Jesús Aleluya ¿Por qué? Porque Dios le ha placido tenernos aquí Amén Para poderte comunicar este mensaje Así es, así es ¿Qué, necesita? ¿Qué necesitas tú, qué necesito yo, qué necesita toda la humanidad? Una conversión real y verdadera Correcto, ¿Cómo? así es aceptando al Señor Jesús en tu vida y en tu corazón, y decirle, Señor, toma, toma control de mi vida, y permíteme que yo pueda vivir una vida más perfecta, de Rá, más santidad, uh -huh. y que todas mis eh, personas que están a mi alrededor, aquí en mi comunidad, en, en mi ciudad, en mi país, en mi contorno, que pues... todo el mundo pueda entrar Amén. en este conocimiento. Amén. Así es. Y, y para el apoyo de oración, pues, ahí tienes que nuestros correos. Pero antes de esto... Déjenos orar Yo quiero orar por sí, ti amén. Pero yo quiero que hagas una cosa Si no has recibido nunca jamás al Señor Jesús en tu vida Recibelo hoy Que empiece por ahí Y es Así fácil, es, es sencillo ¿Qué tienes que hacer? Aleluya. Repite simplemente estas palabras Dile Señor Jesús He escuchado su palabra Le he entendido Y reconozco que yo necesito convertirme Y yo quiero ser un discípulo amén. O una discípula más de parte suya Así como usted sí, les habló a sí. aquellos 12 hombres Ahora yo estoy recibiendo también el mismo mensaje, porque usted es Santo quien está hablando. Sí señor. sí, señor. Y yo necesito Gracias, más señor. de usted, Señor. Por eso yo le acepto hoy Gracias, en mi vida y en mi corazón, para que usted empiece a darme la dirección correcta por la que yo debo de caminar. Aleluya, sí, Señor. Señor Jesús, bendiga mi vida. déme la salvación de mi alma sí, y déme la luz y el entendimiento Dios, para yo también ser una discípula. Un discípulo eres, sí, para señor. su honra, para su gloria honra, y para su alabanza. Danza, sí, en, Cristo en Cristo amén. Jesús. Amén. Sí, y amén. Y amén. Pues les dejamos amén. con esta imagen aquí del apoyo de la oración. Así es, ahí está, hoy.oramos.gmail.com eh, o bien a rafaelidatv.gmail.com Gracias, gracias a todas las personitas que estuvieron con nosotros y, y pudieron entender el mensaje y lo puedan compartir entre sus amistades y familiares. Eh, gracias, mil gracias. Reciban la bendición del Señor. Y esperen la siguiente cápsula que vamos a tener un poco más... De lo que Jesús les estaba diciendo a los discípulos. Amén. Bendiciones.